¿Está usted de acuerdo con que el gobierno destine más de un millón de pesos para tarjetas del bono navideño? ¿Cómo, cómo? Un millón de pesos, pero eso... Ahí hay un error. Estamos hablando de 100 mil tarjetas. ¿Qué? 100 mil tarjetas, más o menos, siete mil pesos. Bueno. 100 si es un millón de pesos, eso no es cuarto para el Estado Dominicano, <risa> ni siquiera para los bolsillos de Franci, por ejemplo. ¿Qué pasó? <risa> bueno, muy bien, señores. Háganos el feedback, 829-451-3381. Vamos a aclarar luego la redacción de la pregunta, porque es probable que haya un error que pudiera confundir la respuesta de nuestros amables televidentes. Vamos a ver y lo aclaramos en el camino. Muy bien. Ah, bueno, no es de peso, es de tarjeta. El gobierno entregará más de un millón de tarjetas del bono navideño. Ahora sí. A un millón de personas. Exactamente. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno destine más de un millón de tarjetas de tarjeta sí. del bono navideño. Ahora sí, le pueden quitar lo, lo de peso. Millón de pesos para tarjeta. Le quitan Gracias, de peso amado. para... Y queda la pregunta, queda correcta. Muy buena interpretación. Sí, sí, no, pero claro, imagínate aquí. Muy bien, el ministro encargado de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, ProPEP. Ay, mi madre. Nené Cabrera. Nené Cabrera, encargado sí. de esa manera. Sí el es el que nene no sabe lo que es faltarle cinco pesos a los bolsillos, pero por favor. Anunció que el gobierno entregará este año un tarjetas de bono navideño, mecanismo que destacó fue implementado con éxito en la Navidad del año pasado. Indicó que con la tarjeta que recibirán los beneficiarios podrán adquirir productos de calidad y consumirlos en el establecimiento comercial de su preferencia que utilice el sistema de cobro electrónico. En otro orden, el ministro indicó el inicio de la jornada Pinta Tu Barrio, que junto a otros planes apoyar desarrollar por el gobierno expresó que contribuirán a que la población disfrute de una Navidad doblemente feliz. Vamos a ver, ahí están las imágenes. Y no sé si habrán declaraciones del chamo, declaraciones de Nenei Cabrera. No las hay. Muy bien. Pues vamos a ver, Francis. Miren, lo ideal sería que, que la sociedad tuviese una seguridad social que le garantice no solamente salud, no solamente eh, retiro sino tener la posibilidad de comer yo creo que la distribución de la riqueza de un país no es dar sino proporcionarle al ciudadano la oportunidad de autogestionarse de trabajar de tener acceso y que, en su final de días de trabajo, pueda disfrutar de un retiro digno. Pero de lo que adolece hoy día la República Dominicana, es de asistencia social para aquellos más desposeídos. Y yo creo que dentro de este problema que hemos tenido de salubridad, es decir, de la pandemia, se genera una presión mayor para el Estado que de aquí a Navidad esos puedan recibir su, sí. puedan recibir su tarjeta. Ajá. Mira, tenemos un sondeo acerca de eso que tú estás hablando. Ajá. Vamos a verlo para que luego tú continúes okay. con el tema. Adelante, vamos a ver el sondeo que tenemos preparado por ahí. Bien. Pero mejor se la está quitando, la gente como que la va a dar. ¿En qué quedamos? la van a, la... Si es mejor se la está quitando, le está quitando el bono, ¿verdad? entonces no vale la pena. ¿Qué es lo que van a dar? No van a dar nada. Bueno, que eso merece yo, sí. La tarjeta de... Si con él tarjeta medio millón y medio. Pero claro, tiene que darla porque si, si da menos para que quede eso, me lo lleve para su casa. Lo... Porque aquí cuánta gente hay que necesitan más de dos millones de tarjetas necesita aquí no un más de dos millones y entonces que mande tarjetas para acá, que su cuarto no son de ese ladrón si sí, es gente que, la, que lo necesitan sí. claro que sí adiós es bien para todo el pueblo creo que sí bueno eh, lo que pasa es que esta es una sociedad un poco difícil porque el Estado Dominicano no se, puede, no se puede dar el lujo de entregar, porque estamos en una pandemia que inminentemente eso quedía, quedaría mal en un gobierno que se diga que, que no da. Las personas las que imponerlo a trabajar, no a dar dádiva Por eso la sociedad de nosotros no cambia. ¿Usted sabe el origen y por qué? Por la manera de que todos los gobiernos que han tenido les gustan entregar lo que no es de ellos. Bueno, como está la situación... Ahora, esos bonos que va a dar los vamos a pagar nosotros, principalmente los empleados y los que no trabajamos. No, no estamos de acuerdo. ¿Tú me entiendes? Porque la mayoría de esos bonos que dan tampoco van a la gente que lo necesitan. ¿Tú ves? Eso todo el tiempo ha pasado. Lo cogen un grupito para ellos. Porque si tú dijeras, bueno, se lo vamos a dar a fulano, pero no, no es así. O sea, no estoy de acuerdo. Yo soy empleada pública y a mí me hacen un descuento bastante alto. A mí me descuentan casi 18 mil y pico de pesos. Tú ves. Entonces, hay mucha gente, muchos de esos diputados y senadores, que lo que yo me gano en el mes, que soy médico, te lo dan a ellos de viático. Tú ves. Entonces, somos los de abajo que estamos pagando eso. Porque los de arriba cobran su cuarto igualito. Estoy de acuerdo que lo de, que dé más de María ahí a los pobres, claro, no está bien, eso está bien. Bien, vamos a oír la conclusión la, del como Rodríguez. Con mira cómo el pueblo al y al tema, adelante. Mira cómo el pueblo tiene sus, sus distintos aspectos, sus consideraciones. Y hablábamos de, de, detrás de cámara mientras escuchábamos al señor muy instruido sobre la la situación del, del país, pero hay algo. Nosotros teníamos, o el Estado exhibió por mucho tiempo, una tarjeta Solidaridad como un sistema de asistencia social exitoso que lo manejó hasta su mandato la, vice, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Pero ¿qué pasó? Aquí todo lo dañamos. Figúrense ustedes que lo más reciente fue que tuvimos que enfrentar la, la enfermedad porcina. Se estableció un plan de sacrificio de cerdos en lugares identificados que había presencia de la enfermedad y tres kilómetros o cinco kilómetros a la redonda se sacrificaron los cerdos que habían en patios se dañó el sistema. ¿Por qué? Porque todo lo dañamos. Mientras el Estado buscaba un dineral para cubrir cada cabeza de, de, de cerdo, se inventaron que en vez de cinco habían diez, y en vez de diez habían veinte, de una forma estafando al Estado. Entonces, Hubieron inspectores cancelados. Cancelados. Cancelado. Que precisamente yo le hacía la pregunta si había garantía de que no apareciera alguien cobrando 10 cerdos cuando tenía 5, cuando vino Oye, nuestro amigo Boris. Hubo, hubo un viceministro de agricultura involucrado en eso. Lo Total. que pasa es que eso se tapó, eso se ocultó, porque el viceministro aparentemente era una persona o es una persona con posición política importante. Es de, lo, es de la línea de Josefa entonces. Se comentó, sí, se comentó eso y había una, era, te decían, matamos 50, y realmente eran 10 o 15, uh -huh. entonces, todo el resto que implicaba el pago de esos otros quedaba en mano de, o, o en, en la faltriquera de, de, de, de, cierta, de, gente. de cierta gente. Entonces, sí, no vamos a decir quiénes porque imagino sí, no uno tiene la información. De todas maneras, siempre es la solidaridad, para mí, en un país como el nuestro, que no hemos alcanzado organizarnos de forma tal que todo dominicano o cada familia dominicana por lo menos tenga un miembro rindiendo una labor por la cual tenga sustento de su familia. Como pasa hoy día en otros países mucho más pequeños, mucho más joven que nosotros y que hoy nosotros tenemos que sortear la suerte de un sistema de solidaridad que esperamos que al igual como los cerdos también se dañó en el trayecto porque los colmaderos, muchos comerciantes y muchos políticos tenían estructuras de tarjeta su, su que solo ellos la utilizaban, con, cada uno con una clave distinta, bien totalmente de facto, de Gracias, decir, Frank. mal. Carolina. Pero yo estoy de acuerdo con que Carolina. se dé las, eh. la ayuda de solidaridad. Siempre que llegue a las personas que lo necesiten eh, una de las eh, de lo que movió o de lo que llamó a hacer este cambio es la manera inhumana en que se repartían las benditas cajas en épocas de Navidad. Daba pena, señores, si ustedes recuerdan estos espectáculos Pero hubo de, muerte, de muy mal gente gusto, que, que pisotearon. donde las viejitas, los niños, los muchachones de los barrios eh, jóvenes con más fuerza a veces eh, pisoteaban o maltrataban a, las, a los ancianos para poder obtener cajas y demás, o sea un espectáculo de muy mal gusto era lo que nosotros podíamos ver año tras año y qué bueno que esto se ha erradicado y que no podamos eh, nosotros volverla a ver en otros gobiernos que puedan venir eso por un lado <coughs> una de las cosas que preocupa de la distribución de estos bonos eh, a través de tarjetas a través de tarjetas electrónicas en los supermercados, colmados, eh, es la transparencia, la manera en que se distribuye. El año pasado, el año pasado, eh, no sé si ustedes recuerdan que ese fue el mecanismo y que se distribuyó. En este caso, me llama la atención que ahora, en esta información que ofrece el, el encargado de la presidencia del PROPED, en este caso, la Nene Cabrera, no menciona a los legisladores, no sabemos si por lo que está pasando al momento con el uso de recursos de los legisladores, la, los fondos de compensación, barrilito y demás, pero el año pasado, amigos televidentes, dentro de ese grupo de distribución, de diseminación de estos bonos, estaban... Las alcaldías, la gobernación, estaban los legisladores, o sea, esos sectores que representan al gobierno en los pueblos. En esta información que él brinda, no habla de los legisladores. No sabemos si por lo candente que está el tema al momento, no sabemos si ellos van a recibir o si solamente se quedará en otros sectores representantes del gobierno. Me imagino como... que será de esto que recibirán, que es la fórmula transparentada de dar por el Estado, y que el organismo al que ellos pertenecen, la Cámara de Diputados y Senadores, no... ¿Y tú te crees en... que esa sociedad tan voraz <risa> se va a quedar pero fuera del mando, juego? Pero, entonces... Este ¿Lo van a hacer sin diciendo? que lo anuncien? Esto, pero acá. Eso es lo que me encuentro raro. No, no, o sea, no, no, cuidando anunciar, la forma... Pero no lo van a anunciar porque le exacto, van a echar más leña al pueblo. Exacto, fuego. eso es lo que quieren destacar acá. Pero se la a dar. tú te crees que...? Mira que... qué pasó el año pasado. ¿Eh? Mira lo que pasó <risa> eh, la, la, en la otra Navidad. Habían legisladores... Diputados de aquí de San Francisco de Macorís, casos que yo conozco, que le entregaban hasta cuatro y cinco tarjetas a persona, una en particular, como haz lo que tú entiendas con ella, pero es eh, para que te quedes, o sea, no se le entregaban eh, de, una, de una, de una sola, que es lo que corresponde. Muchas veces a gente que no la necesita. La gente que estuvieron y que lo apoyaron en esos procesos de campaña y que tienen cierta eh, responsabilidad de ayudarla, de beneficiarla con cosas, aún no estando donde estando en ese grupo de gente que verdaderamente necesita esos 1.500 pesos, esos mil o dos mil pesos. Entonces, esta es la parte que siempre, señores, yo creo que la corrupción está está en la génesis del dominicano, porque cómo es posible que sea usted eh, a través de un legislador, a través de la alcaldía, de la gobernadora, le entregan 10 tarjetas para que se la dé a los vecinos del campo, de su familia, o se lo dé a los vecinos del barrio, usted se quede con 5 para ir a la sirena o a supiste, un centro comercial a cambiarla. Que, que en una ocasión cuando las cajas, encontraron muchísimas cajas dañadas porque una persona la... Y los, y los colmados la vendían, tú ve, veías los productos porque decían de la presidencia que estaban en los colmados, o sea, esas denuncias se dieron y uno conoce gente que esto pasaba y que las guardaban y que no las distribuían en los barrios a quienes se le entregaban. Entonces, a veces, por más que los gobiernos quieran eh, usar mecanismos de transparencia como los cheques, la gente los critica, que estamos retrocediendo, un proceso de transparentar eh, el tema de la nómina. Te dicen, pero cada institución tiene encargado de departamento, pero si el bendito encargado de departamento a veces es cómplice del que está ahí que no trabaja, entonces, el, el bueno. gobierno busca la forma porque la corrupción está en la vena de casi todo en este país. Entonces, a través de estos mecanismos recuerda, se limita un poco <coughs> esa, ese comportamiento tú, de quererse quedar con lo tú, del más necesitado con lo que no es suyo. ¿Tú te recuerdas del herido de bala en la cárcel departamental de San Francisco de Macorís? Recuérdense de ese acontecimiento hace pocos meses. Eh, resulta que suspendieron a la directora de la casa, o sea, la alcaldesa. Sí. Y, yo, te, y yo, yo dije aquí en un comentario, pero por Dios, eso es un acto de injusticia extrema. Porque cómo tú vas a suspender a esa persona cuando el responsable de que entre cualquier cosa que no sea correcta al lugar es la seguridad, y ella no uh -huh. es parte de la seguridad. Entonces, eso que tú estás diciendo es porque... Por lo que decía, aquí es como es como un gen que tenemos. Uh -huh, uh -huh. De, pues, la de la corrupción. De la búsqueda, de la ventaja, del beneficio. Pero verdad porque que sí. Si porque me quedo yo, Francis, perdón. Amado, que se quedó ese muerto, ya no lo sí, no. no recordamos, y, y la ella, responsabilidad. Y ella la sacaron de sus funciones, la degradaron, porque ella era ella era alcaldesa de, de, de, de una cárcel y ahora está eh, eh, eh, como paralegal en, en, la, en, la, en la fiscalía. Ya. Entonces, ¿cómo me quedo yo, Entonces, tú, Francisco, tú, tú, amado Que te entregue, por ejemplo, a través de la gobernación Que la gobernadora te diga, mira esos 15 bonos de tarjeta Llévaselo a gente que tú, necesites, que tú conozcas, que necesiten de la comunidad Esos viejitos que tú están esperando y, y quédame yo eso es con eso, hace. Dios mío, no necesitándola bueno. No porque seamos ricos ni porque tengamos más dinero Pero tal vez podemos tener eso para alimentarnos Ese dinero para alimentarnos en diciembre pues mire, y yo soy un hombre contrario a lo dado Yo no estoy de acuerdo con que se le dé a la gente ese tipo de cosas yo me recuerdo, ¿ustedes recuerdan lo que pasó en, en Puerto Rico? Puerto Rico como un estado asociado, libre y asociado de los Estados Unidos ha recibido muchísimos beneficios. Hay, un, hay una salsa del Gran Combo que dice, yo me levanto, es una crítica, uh -huh. yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me fumo un buen, me como un buen desayuno y no hago más nada. Eso es una crítica no, a la es una acomodas, a la, al, al acomodamiento del boricua ante los eh, eh, servicios y, y los beneficios sociales, el welfare, el qué sé yo qué, todas esas cosas. Entonces, a nosotros, a nosotros nos pasa igual. ¿O usted cree que aquí no hay gente que vive de esos beneficios? Que no da un golpe y que no tiene en mente buscarse un trabajo ni realizar... Yo prefiero en vez de eso se haga un programa de formación eh, eh, técnico profesional tú te imaginas lo que es, yo digo lo siguiente si yo fuera senador y, se le, y le vendo esto a Franklin, tal vez quiere comprarlo, pero allá él si no lo compra eso es su problema yo cogería, si yo fuera senador de cualquier pueblo del, de, del país, de cualquier provincia del país, yo cogería el, el barrilito, y tú sabes qué yo hago, haría una, una escuela una escuela Técnico vocacional, gratuita, para todo el que quiera aprender a ser plomero profesional, el que quiera ser albañil profesional, toda esa vaina. Y preparo a los que ya están, dándoles técnica y, y enseñándole a hacer las cosas mejor. Y sobre todo, honestidad y responsabilidad en el más Porque la cosa más terrible, y tú seguro lo sabes que, que, que eres claro. comerciante, es buscar un plomero, un albañil, un ebanista. Los evanistas son Ay. terribles. Entonces, entonces, Solamente de tú pensar que necesita uno te da tormento. Pero claro que sí, es lo que te digo Yo preferiría mejor en vez de darle el pescado Enseñarlo a pescar como dicen los chinos Yo estoy entonces, de acuerdo, entonces, Por eso lo, lo dije así Entonces es que eso daña a la sociedad señor Y entonces pero, siempre estamos esperando el Dao Siempre estamos esperando el, el, el Estado benefactor mm, sí. ¿Te me entiende? Exactamente, entonces eso no es bueno Eso no es bueno pero tú planteas eso. Si yo tuviera algún poder, ahorita me estuvieran acabando todo el mundo, porque dije, oye, este, este es un, este es un tacaño, este, es, este nada más lo quiere todo para él. No, no, no es eso. Es que hay que enseñarle. En vez de usted eh, eh, hacerle la tarea al hijo, que es un error, hacerle la tarea, póngala a hacer a él y oriéntelo de cómo se hace. Pero déjele que la haga para que aprenda. Es la única, es la, es la única, es la única manera. Aprenda. ¿Usted me entiende? Entonces, yo no estoy de acuerdo con lo dado. Eso, pues mira, pero, en sentido eh, general, la asistencia social del Estado se contrapone a una realidad. La falta, en muchos casos, de oportunidades de empleo mantiene a una familia en condiciones precarias que solo porque llega la mano, amiga, en cierto momento del, del Estado, benefactor, el que criticamos todos, se resuelve el problema, por lo menos, de una noche en Navidad. Pero hay otra cosa, que es lo que también he venido criticando del Estado, que no ha intervenido nunca el mercado, y ha permitido que nosotros estemos hoy hablando de buscar estabilidad en base a un aumento de, de precios de los productos de la canasta familiar que no se corresponde, a pesar de las limitaciones que tenemos de transporte marítimo, lo encarecido que están los precios del transporte y demás. Pero de ahí a que tenemos una producción nacional con elementos nacionales, que tenemos campo, tener que estar mal pasando como lo estamos haciendo, en algún punto el Estado está, fa está fallando. Y la cosa que quiero decir es que en una tarjeta de 1.500 pesos quiero ver cómo, cuánto significa en términos de consumo lo que son 1.500 pesos dentro de la tarjeta que uno vaya a llevar a su casa apenas 500 pesos. ¿Me entiendes? Eso es Inhumano, porque cuando tú vas al colmado, que tiene un precio mayor al del supermercado, pero el supermercado también tiene un precio acomodado al mercado del supermercado. En comparación de costo, el supermercado tiene mayores costos, mayores compromisos que el colmadero, pero el colmadero tiene unos precios que cuando tú vas con 1.500 pesos, lo que está llevándote para tu casa son 500 pesos, Prácticamente tú pierdes mil a cómo están los precios hoy. Y pareciera que el señor que hablaba del, de la calle, en el sondeo, ¿qué es lo que van a dar si me lo están quitando? Y eso hay que ponerle atención. Y el control de precios es necesario en los está en el Pero país. Aspecto, lo que pasa es que ahí hay un tema de política populista o de populismo en la política. Porque, por ejemplo, si esos recursos se utilizaran para desarrollar programas, por ejemplo, a fin de, de, de reducir el precio o llevarlo a su estado normal, el precio de productos de primera necesidad, por ejemplo. Eso es mejor que darle una canasta en, en diciembre. Porque el beneficio que tú obtienes con eso va a permanecer el de la canasta por un día. ¿cuánto, te, ¿Cuánto le dura una cajita tú que eres? Eh, que ha dado caja de esa? De, Amados, tú, <risa> tu partido era que daba caja, me mira no me meten esa. Óyeme, cuando yo comencé en la Procuraduría, mi amiga, mi hermana, mi hermana del alma, Lucelene Plata, me, yo llam, mucha caja. me llamaba, óyeme, me llamaba y me decía, eh, mira, yo te tengo aquí 15, 20 cajitas, digo, así está bien, yo comencé dándola, pero mira, me di cuenta que eso era un gancho. Óyeme. Sí, porque se oye, queda gente. No, no, se queda gente. Entonces, cuando la gente sabe que tú estás... Oh, es, ¡Amado! ¡Te llena la casa! <risa> ¡Vaya donde el procurador! Oye, se me llenaba la casa. Sí, es un problema. La también. próxima vez que ella me lo ofreció, yo lo hice como dos años consecutivos, la próxima vez que ella me lo ofreció, digo, ¡ay, no, Lu! Ya, <risa> dejemos... Mira, un mecanismo de control, muchachos, amigos Terrible, televidentes, que, es que, que se que tiene. Yo mandaba a buscar. Un mecanismo de control que, pero que estaba se tiene. En una lista, pero aún así. eran ellos mismos que tenían la distribución. Yo no. Eh, un mecanismo de control que se usa con esta entrega de bonos es que una persona no puede pasarlo más de una vez, porque con la cédula mm. hay algún tipo de, de registro sí. eh, digital. Con tarjeta, Pero ¿qué pasa? Es que si te dan tarjeta la 10 tarjetas, tú buscas 10 gente, eh, aunque la vayas a tomar para ti, vayas y hagas la compra al supermercado eh, y aún se queda, porque dominicanos siempre tienen la forma. Hace de, una compra paralela. Sí, mientras están los días buscando el carrito de va entonces va eh, ante todo esto lo que de todo lo que amado ha dicho me parece muy válido cuál es el enfoque y el esfuerzo que debería hacer el gobierno Obviamente. para eh, eliminar y evitar que se tenga que estar dando estos bonos así eh, es una realidad que tenemos de un país muy pobre un país muy pobre, la deuda que tenemos de toda la vida acumulada, tenemos eh, una situación de la distribución de las riquezas que no es equitativa, tenemos grandes naciones como Estados Unidos, cuarto? países desarrollados que también dan bonos. ¿Tú y qué con eso? Que... Haría. Aumentaría la cobertura del seguro de Senasa, del seguro que le dan, que no es ni el, el, el subsidiado, el sí. aumentaría la cobertura. ¿Tú sabes por qué? Sobre todo en este tiempo de pandemia sanitaria, nosotros hay muchísimas cosas vale. que seguro no cubre. Mira. Cubre un 100%. Mira. No. En los centros públicos, sí, sí. Pero te voy a decir algo, Pero amado. la precariedad de los centros sí, pero, de salud. pero espérate. Pero mí? espérate, Francis. Déjame concluir la idea. Eso que tú, tú acabas de, de responderte tú misma. La precariedad de los centros públicos <risa> es tal que obliga a la gente a tener que ir al centro privado. Pues yo, la aumentara, yo le aumentara sí, la, cobertura no la cobertura en los centros <risa> privados con la finalidad Mira. de que la gente tenga la seguridad... Señores, si a ti te dice un médico que tú tienes tal cosa, cuando tú vas a hacerte el estudio, tienes que hacerse un estudio, pero los no, síntomas son no. de tal cosa. ¿El estudio cuesta una millonada? Mira, no difiero de amado, bueno, porque oye, ¿cuál es lo que, es que yo medicina, entiendo que se debe de hacer? La medicina aquí no tiene verdaderamente un control, porque lo que estamos pidiendo es que la seguridad social, la ley, sea modificada y se reduzcan. Incluso, lo correcto sería que solamente exista claro, mira. unificado, y no todos estos negocios que están así tú podrías porque cada ARS pero es el monopolio y el monopolio está prohibido no, lo que pasa es que es el Estado bueno, el que monopoliza es que la no, salud el Estado, no el puede Estado claro que sí que No no está autorizado pero es que la misma la ley. ley la misma ley no, dice es que es universal que no, puede, es que no, puede. no, no, en el monopolio está prohibido no, no, pero en principio en principio uh -huh. el negocio de la ARS se forma a raíz de la ley lo que es universal es que todo dominicano esté dentro del sistema. Ahora, este sistema de reparto está mal distribuido, como todo lo que nosotros. Mira, ni sabemos negociar para explotar nuestras riquezas eh, naturales. Natural. Naturales. Porque siempre, si es para oro, tenemos a la no, barrigón no, no, y no sabemos. No es que no sabemos, porque sabemos, pero tú sabes qué es lo que se da. No sabemos porque entonces estamos amarrados no saben negociar no saben los legisladores cuando firmaron el contrato de la barrigol sin leerlo, no saben ellos sí sabían que les dijeron cuando tenemos yeah. una, una realidad como en esta el, Mira, el tema ese de la distribución es hasta peligroso vamos a seguirle la pregunta dando del oportunidad al la ARS que sigan ganando cuarto y a nosotros dándonos una cobertura vamos, a, vamos mínima. a la pregunta del día que la mínima. modificamos con la finalidad este de que nuestros amigos y amables televidentes Puedan entenderla mucho mejor. Modificamos la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno destine presupuesto para entregar tarjeta del bono navideño?